Oción Sanpedreña cierra la campaña con un miti concurrido y pide el voto para el único partido que trabaja por San Pedro. Un acto emotivo con discurso por parte del presidente de la formación Manuel Osorio y el candidato a la alcaldía de Marbella por Oción Sanpedreña Rafael Piña. Un encuentro con los vecinos de San Pedro Alcántara para agradecer el apoyo ofrecido y para explicarle que la campaña ha sido dura. Boy that Y la fiesta de los primos ha formado un remolino que se aporta todo loco Llegaron muy partidos, pero no los apóstoles finos, fino. de fino, ahora me parecen otro Ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se arregló las cosas de alguna manera Ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que se están tirando para la camarera No lo conoces porque a mi primo tú no lo conoces La fiesta se ha formado un sistema y uno de los primos míos no llega vivo a las 12. Que ya viera el dueño ponerlo café Porque a mi gente de aquí no la mueve Le corta el mar, lo manda el bebé y a la 7, Que ella el dueño ponerlo café Porque a mi gente de aquí no la mueve Ay, dice, dice que es feliz Que la montaña, dice que es feliz Ay, dice que es feliz en la montaña Hace mucho tiempo que no sabe Ay, dice que es feliz en la mujer. Mucho tiempo, ¿qué? ¿Qué el hace mucho tiempo que le estará pasando y la proveniencia. Hace mucho tiempo que no sale. te le estará pasando la proveniencia? Hace mucho tiempo vamos a perder. La la la la la. Buenas noches San Pedro. Buenas noches sanpedreñas, sanpedreños, San Pedreños, OSPeros, indecisos si es que queda alguno y sobre todo gente que ha querido hoy acompañar a OSP en el acto más importante de la campaña, el acto cierre de campaña, el meeting que va a haber aquí esta noche. Eh, si habéis seguido la actualidad os habréis dado cuenta de que ha sido una campaña intensa de duro trabajo pero también muy ilusionante. Ha sido una campaña en la que se ha hablado de los logros de OSP durante estos últimos cuatro años al frente de la tenencia alcaldía, al frente de la delegación de Hacienda y Patrimonio. Es una campaña limpia en la que se ha huido de los rifirrafes políticos, se ha tratado de defender el proyecto que tiene Opción Sanpedreña para los próximos cuatro años de gobierno y no ha sido fácil. Porque os habéis dado cuenta también de que todas las miradas estaban puestas en San Pedro y que San Pedro ha sido el blanco de todas las críticas. Y es que creo que San Pedro está de moda. OSP ha puesto San Pedro de moda. Gracias a todos los que estáis aquí esta noche, gracias por haber querido acompañar a los dos concejales que van a intervenir en el meeting, gracias por acompañar a los 30 candidatos que van en la lista, por arroparlos, por apoyar las siglas, siglas de Opción Sanpedreña en un acto tan importante, tan crucial como es el meeting de fin de campaña. Así que sin más voy a dar paso al presidente del partido y número 2 de la candidatura de Opción Sanpedreña a las próximas no a municipales. A Llamamos a Manuel Osorio Lozano, fuerte aplauso para él. Me vais a permitir que me prepare un poquito. Lo primero, lo primero y ante todo es pedir disculpas, disculpas por la espera. Hemos tenido, ha habido un acto aquí en la parroquia de San Pedro con, eh, con el obispo. Yo me parece que os lo han comunicado, pero yo creo que eso es lo primero que yo quería decir. El, disculpas por eso. Después gracias, como decía Sole. Bueno, Sole yo creo que tenía que haber dado ella. Ella tenía que haber sido la que hubiese dicho aquí las palabritas, porque la verdad, ella como profesional se le nota, ¿no? Y cuando le decía yo a los compañeros, cuando te subes aquí arriba y ves la plaza de tu pueblo aquí, expectante, pues la verdad es que se boca, ¿no? seca la boca y, y te motiva también. Daros las gracias a todos, a todos absolutamente por venir, por estar aquí con nosotros compartiendo este momento tan importante, creo yo, para todos nosotros y importante también para San Pedro, muy importante para San Pedro. Lo primero que quiero hacer, aparte del agradecimiento a todos los asistentes, ya cuando presentamos las listas, eh, hicimos la presentación de las listas en el Gamonal, yo lo primero que quise hacer es el, el agradecimiento a todos los compañeros, a todo el equipo de OSP, porque OSP no es Rafael Piña y Manuel Osorio, ni Manuel Osorio ni Rafael Piña. Es un equipazo que hay detrás, que lo ha demostrado en esta, en esta campaña, con un trabajo durísimo. No quiero dar ningún nombre porque no quiero resaltar a nadie por encima de nadie. A todas estas personas, a todos los compañeros que están aquí delante, a más... Compañeros que eh, tengo que decir que somos de todos los colores políticos. Yo creo que es, eh, somos un partido, un grupo, un grupo tan, tan, tan eh, diferente al resto de los partidos políticos que sobresalimos por eso. Somos de todos los colores políticos. Hemos tenido eh, un factor en común todos, lo decía allí y lo quiero poner aquí de manifiesto también. Hemos tenido como factor común San Pedro, el amor que le tenemos a nuestro pueblo. Y, otra de las cosas, el corazón que le hemos puesto al trabajo de estos cuatro años. Le hemos puesto un corazón enorme, le hemos puesto unas ganas enormes. Y yo creo que eso ha quedado plasmado en el trabajo y se ha podido ver aquí en San Pedro de Alcántara. Yo creo que va para vosotros, os aplaudo a vosotros, compañeros, porque os merecéis ese aplauso por el esfuerzo que habéis dedicado también junto con nosotros. Hace cuatro años... Hace cuatro años estábamos aquí, intentando convencer a la ciudadanía, intentando decirle a la ciudadanía que esta era la opción, la opción que no te fallaba y la opción que tenía que estar. Yo creo que lo hemos demostrado de forma sobrada. De forma sobrada porque no es lo mismo predicar que dar trigo, ¿eh? No es lo mismo predicar que dar trigo. Y lo digo aquí, ahora, después de haber estado cuatro años con todos los compañeros, con mi compañero Rafael, sudando sangre por defender los intereses de nuestro pueblo, por luchar contra viento y marea allí en Marbella y aquí en San Pedro. Hemos luchado contra viento y marea para poder hacer cualquier ápice de lo que hayamos querido hacer, nos ha costado lo más grande. Y eso se hace con muchísimo trabajo y, como decía antes, con muchísimo amor. Se ha hecho muchísimas cosas muy visibles, Visibles en, todo, en todos los sentidos. Visibles, como podéis ver, esta plaza en la que hoy tanto bueno, muchísimos, todo el mundo se ha quejado y que incluso algún grupo han venido, no, algunos no, todos han venido aquí a quejarse del color, en este caso, de las pérgolas. Pero nadie se ha quejado de la plaza. El color, el color, ¿qué es el color? La plaza está aquí y quedará para los restos para muchísimo tiempo, desde abajo hasta arriba. Que es eso es lo que hacemos nosotros, trabajar por San Pedro. Pero está aquí la plaza de la iglesia, calle Pizarro, calle Andalucía, calle Calderón, calle María Rosa, la calle en medio. Es decir, hay cantidad de obras y cantidad de cosas que hemos hecho de forma visible y otras muchas, otras muchas que no han sido visibles. Pues nosotros hemos tenido el atrevimiento porque podíamos haber dicho, nos han dado cera por todos lados. Y hemos aguantado el tirón. Mi compañero Rafael, que es el que ha estado aquí en primera línea, yo he estado un poco refugiado en segunda línea, allí también, pero el que ha estado con los compañeros aquí aguantando toda la acera del mundo. ¿Por qué? Porque podíamos haber hecho las obras, la calle Pizarro, le ponemos un poquito por aquí nada más, le tapamos, no cambiamos saneamiento, no, no. Pero nosotros hemos querido hacer un trabajo serio, un trabajo que nos hacía en San Pedro hace 40 o 50 años. Eh, diferenciando pluviales de fecales, poniendo los saneamientos, todos los servicios, absolutamente todo. Todas las cosas que no salen en las fotos. Esas son las cosas que no salen en las fotos ni en las campañas. Pero nosotros lo hemos querido hacer para que nuestro pueblo, dentro de 15, 20, 30 años, tenga el saneamiento que se merece y las cosas que se merecen. Eso es lo que hemos querido hacer. Hay muchísimas cosas también que como esas cosas esas, esas cosas soterradas que hay aquí, que no se han visto, que también se han hecho desde otra área. En este, caso, desde el área desde, de, en este caso, desde el área de economía, de la economía hacienda que ha sido la que yo he llevado durante estos cuatro años y con la compañía y la ayuda en estos, en estos dos últimos de mi compañero Dani Maikes, que ha sido una, una ayuda inestimable para todos nosotros y en especial para mí. Eh, esa ha sido una labor yo hoy me gustaría hacer una pequeña composición de lugar para que todos supieseis lo que, hemos montado, lo que hemos montado y lo que hemos pasado para llegar hasta aquí y después yo creo que mi Rafael la exposición, mi compañero Rafael hará la exposición de los de lo, de lo futuros, mi Rafael como si iba a decir tu madre, ¿no? mi Rafael pues casi casi pues mi Rafael que ha sido nuestra misión desde que llegamos allí, en este caso la, el área que yo he defendido Hemos, hemos hecho una cosa, hicimos una cosa en los comienzos. Primero empezamos a trabajar, empezamos a trabajar para poder tener una continuidad. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos, obligamos, fue una de las líneas rojas en las que obligamos a, en este caso, al Partido Socialista, obligamos a que dilatase la deuda. Teníamos una deuda tremenda, esto era la bancarrota, y nos empeñamos en eso, y ese ha sido uno de los grandes logros que nos ha dado la tranquilidad. Suficiente para poder seguir trabajando por San Pedro. Ha sido, yo creo que uno de los grandes eh, logros aquí. Esas eh, líneas rojas que fueron también el ambulatorio que está ahí, que fue la pasarela y que fue también el instituto que hace tres días dimos la licencia. Y eso. Todo el mundo se ha puesto los moños, todo el mundo tuvo la oportunidad, partidos que han estado gobernando aquí 8 y 10 años con mayoría absoluta, el Partido Socialista que estuvo aquí con muchísimos años, y aquí no llegó nada de eso. Y ha llegado OSP y se está construyendo el ambulatorio, ha llegado OSP, se está haciendo la pasarela, ha llegado OSP, va a empezarse el instituto y se están haciendo las cosas desde que ha llegado OSP. Yo creo que eso es primordial. ¿Cómo empezamos a trabajar? Procuro ser rápido Empezamos a trabajar por lotes Nosotros llegamos allí Y empezamos a trabajar Pidiendo Vamos a comprar tornillos El 30% para acá El 70% para Marbella Vamos a comprar pintura El 70% para Marbella El 30% para acá El 70% para acá Y aquí empezamos a trabajar Y a crear una estructura Aquí mi compañero Rafael Desde la tenencia Para poder proyectar San Pedro Y hacer todas las cosas como se merecían Fue un trabajo Fue un trabajo duro ...fue un trabajo duro, durísimo... ...yo creo que se consiguió... ...y aparte, otra de las cosas que se actuó... ...por parte, en este caso... ...del de área económica... ...fue... El, eh, ...yo he querido llevar este área... ...en el área económica como si fuese... ...la verdad, o va a sonar a lo mejor a chino... ...pero como la economía de mi casa... ...y yo en mi casa, yo soy del pensamiento... ...de que aquí... ...no es más rico el que, no, el que más tiene... ...sino el que menos debe... ...y nosotros, nosotros aquí... Cuando llegamos, sabéis que tenemos un techo de gasto, cuando llegamos el primer año y sacamos un remanente, es decir, el dinero que nos había sobrado, de lo que no podíamos gastarnos, y cuando yo vi que había, estaban todas las propiedades, todas las propiedades del ayuntamiento, hasta el cementerio de Marbella lo tenían embargado, estaba embargado. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Pues no, no, aquí se elimina, se eliminó la deuda de los bancos, se eliminó una deuda que teníamos con Hidralia de la era Gil, que quiero recordaros a vosotros, señor Gil que vamos a seguir pagando esa era durante muchísimo tiempo y la estamos pagando. Y es un préstamo que le pidió, él dejaba la deuda del agua, la dejó pendiente más de 25 millones de euros. Y en el 2009, en el año 2009, que va a ser ahora 10 años, se hizo un acuerdo a tres bandas. Un acuerdo a tres bandas donde la que la ganadora de la, de la licitación en aquel entonces, que fue a Cuajés, cogió pagó la deuda por el ayuntamiento y el ayuntamiento le pagaba a esta empresa. ¿Cómo le pagaba? Pues le pagaba pues con un préstamo al 7% de 25 millones cuando el año pasado empezamos a ver las cuentas. Nosotros debíamos, empezamos con 25 y el año pasado debíamos 28 millones de euros. Debíamos más de, del capital inicial. Y no solo eso, sino que hemos estado nueve años nueve años pagando 200.000 euros mensuales, 2.400.000 y esa deuda también desde que llegó SP al Ayuntamiento de Marbella la eliminamos para tener más posibilidad para Marbella y para San Pedro. Perdón. Mire, otra de las cosas que nosotros nos pusimos como, como objetivo, y además ayer se lo preguntaban a Rafael... Se lo preguntaban a Rafael también, igual que el tema del, del saneamiento y tal. Le preguntaban a Rafael con el saneamiento y con el tema de Libby. Me resultó muy llamativo, porque le dicen a Rafael ayer en el, en el debate de los alcaldables, le dijeron, ¿y qué haría usted para arreglar el saneamiento? Y dice Rafael, ¿cómo? ¿Cómo que, que haría yo? Si llevo cuatro años haciéndolo. Si llevo cuatro años cambiando el saneamiento de mi pueblo. Pues igual que Libby, le preguntaron... ¿Qué va, a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted cuando, en este caso si OSP llega a la alcaldía, qué va a hacer ahí? Y dice, ¿bajará usted? Lo... ¿qué hará con el IBI con los impuestos? Con el IBI con impuestos y Rafael le sacó una relación que teníamos demostrándole que nosotros desde que llegamos aquí hemos hecho una bajada de los impuestos del IBI, hemos bajado las tasas, hemos bonificado, en este caso, bonificado la plusvalía, bonificado el, el impuesto de circulación y hemos puesto a disposición de la ciudadanía, es decir, hemos puesto más dinero puesto que tienen menos presión fiscal, muchísima menos presión fiscal. Yo creo que esa ha sido una gran labor y el beneficio que ha obtenido en este caso el municipio entero. ¿Y en qué nos ha beneficiado a nosotros en este caso en particular o en concreto a San Pedro? Pues mirarme lo mejor que ha podido pasar para San Pedro ha sido el que nosotros después pudiésemos cambiar ese procedimiento que yo hablaba al principio, que era el de porcentualmente trabajar 70 y 30%, 70 y 30, porque había muchas veces que esas partidas, pues algunas no nos interesaban. ¿Qué es lo que hicimos? Obligar, obligar a, a implementar el eh, reglamento de distrito. Eso nos dio la posibilidad... De tener nuestro presupuesto propio. Nuestro presupuesto propio. Muchos de vosotros lo sabéis, pero otros no. ¿Sabéis cuánto teníamos nosotros aquí en esa tenencia? Que en una oficina de registro. Teníamos mil euros cuando llegamos. 800.000 euros. ¿Sabéis cuánto es el presupuesto de este año? millones 20.700.000 euros para San Pedro Alcántara. millones 20.700.000 euros. ¿Qué posibilidades nos ha dado? Yo creo que ese ha sido un gran logro y solamente esto, solamente esto, merece la pena, merece la pena todo el esfuerzo de que nosotros tengamos la posibilidad de gastarnos ese dinero aquí solamente en nuestro pueblo. Sigo contextualizando porque ya muchos de nosotros nos hemos habituado. Y digo más, ¿a qué nos ha llevado todo esto a tener este presupuesto? Vosotros podéis ver ahí, por ahí, hay una, una flota de vehículos nuevos, pero además está la flota de vehículos nuevos en RSU. En limpieza, en recogida de enseres, maquinarias nuevas y todo. Y además viéndolo con los logos de San Pedro, con los dibujos de San Pedro y con disfruta tu ciudad y disfruta San Pedro. Eso es lo que hay aquí. ¿Y sabe lo que nos ha pasado? Y poniendo un símil futbolístico, yo lo pensaba cuando estaba preparando estas palabras. Y digo, ¿qué pongo yo para que la gente lo entienda? Pues yo pongo a mi hijo, que me parece que está por ahí. Mi hijo cuando tenía 8 o 10 años, 8 añitos, 10 añitos, él con esa edad había visto... ...un mundial... ...y tres Eurocopas... ...entonces él tenía asimilado... ...de que en este caso... ...la selección española... ...pues estaba ahí que ganaba todos los años... ...todos los años se ganaba Eurocopa ...o ganaba mundiales... ¿eh? So ...y a mí me costó... ...50 años... ...entonces hay mucha gente... ...que está habituado... ...a ver esta maquinaria nueva... ...estas barredoras nuevas... ...y todo esta, eh, eh, todos estos camiones... Y, y, ...y lo que son todas estas... ...nuevos... Pero eso nos ha costado lo más grande, nos ha costado sudar sangre y una lucha tremendamente enorme. Yo creo que hay muchísimas cosas que nos han favorecido, que hemos puesto a San Pedro donde se tenía que poner y yo creo que ha sido un gran logro. Vamos a hacer también, voy a hacer una, una pequeña exposición. De las cosas que también han supuesto para nosotros. Se ha recuperado el rocódromo, un espacio fabuloso que lo tenemos que poner en valor. Hay que ponerlo en valor y para eso se está trabajando desde aquí de la tenencia para poder hacerlo. Se ha recuperado también el tragatapas. Se ha puesto también el tragatapas. Y también estamos en el procedimiento para este parking. Este que tenemos aquí a la espalda, el de, el de la Plaza Distán, también lo vamos a recuperar. Y tenemos ahora, porque mi compañero Rafael explicará los planes que tenemos para futuro, eso formará parte de un plan para los parking con un eurito al día. Y eso será para que nuestro pueblo se beneficie de todas esas cosas. Yo me gustaría también resaltar que hemos hemos hecho cosas desde allí que no se han visto y han sido, por ejemplo, desatascar temas como estaban atascados hace más de 15 años a nivel urbanístico y también como el problema del polígono. El polígono llevaba más de 15 años también para poder aprobar una, la cesión de una parcela para una subestación, más así poder desarrollar el, el resto de lo que es el pueblo. Ese trabajo también se ha hecho desde ahí. Y hay cuatro puntales que nosotros nos tomamos muy en serio y que tenemos aquí a las personas también, como no podía ser de otra forma, que han estado trabajando en esas áreas, y fueron las áreas de fiesta, la de cultura, eh, la de deporte y la de turismo. Y nosotros no nos tomamos estas áreas no nos las tomamos como un gasto. Vosotros, y además muchos de vosotros sabéis qué cabalgatas de reyes hemos tenido aquí, los carnavales que hemos tenido aquí, nos mandaban las góndolas de Marbella, las que tenían, yo qué sé, las, las que tenían aquel piolín, el piolín ya con, con las canas al piolín. Teníamos, una, teníamos unas... unas uh, eh, bar, eh, lo diré, unas cabalgatas, no me salía la palabra teníamos unas cabalgatas paupérrimas además sin ánimo, sin ganas de ponerle ánimo a nada ¿y qué es lo que hemos dicho nosotros? le hemos puesto corazón, le hemos puesto muchísimo corazón a todo esto y desde estas diferentes áreas hemos conseguido ser un referente habéis visto ahora mismo, en este caso lo que ha supuesto para, para nosotros, para San Pedro el tener unas luces de Navidad espectaculares Hemos sido un referente, han venido gente aquí en el autobús a merendar, han venido gente aquí a ver las, las, los, lo que han sido los espectáculos de música. A nivel cultural, ni os contamos tampoco. ¿Qué es lo que ha supuesto para eso? Aquí tenemos también a la responsable, en este caso, en primavera, con un arfés, con un corazón flamenco en San Pedro, donde hemos dado actividad, hemos querido hacer un acto cada vez al mes. Todo eso les ha puesto muchísimo corazón. ¿Para qué? Para crear ese flujo de personas y ese ánimo. ¿Para qué? Para que tengamos y ese apoyo que también necesitan los comerciantes. Hemos visto gente bajarse de los autobuses para merendar aquí, hacer sus actividades y volver con bolsa. Hemos puesto, en este caso, a San Pedro y hemos hecho un San Pedro dinámico, hemos dejado estamos dejando de ser ese ciudad, ese pueblo dormitorio, que eso es lo que queríamos nosotros y para eso hemos trabajado. Y no solo eso, sino también a nivel deportivo. A nivel deportivo hemos traído aquí lo más grande. La gente de verdad no puede imaginar lo que hemos, lo que hemos hecho aquí a nivel deportivo. Aquí a nivel deportivo hemos traído el campeonato del mundo de padres. Lo hemos puesto a nivel internacional, donde ha sido el más visitado a través de las redes sociales. Hemos traído también el, la vuelta ciclista. Hace una semana la vuelta ciclista... Con de, de montaña, aquí también ha sido la Vuelta a Andalucía. Hemos traído el duatlón, hemos traído la, la, el campeonato de Andalucía de gimnasia rítmica. Es decir, actos y actos y actos una vez al mes, si no eran culturales, eran de fiesta, si no eran de fiesta, eran deportivos. Y San Pedro está cambiando, San Pedro ha cambiado y mucho y creo que seguirá haciéndolo y para eso evidentemente seguiremos pidiendo vuestro apoyo. No me entretengo mucho más, o tampoco le queda a mi compañero Rafael, que seguro que es más escueto que yo. Yo os diré una cosa, hay un último... No, sí. Es el tema de turismo. Le preguntaban también hace muy poco en prensa a mi compañero Rafael. Bueno, el tema de turismo, San Pedro, hace falta, hace falta que tenga un director general de turismo. Sí, que si hace falta, sí, claro que hace falta tener un director general de turismo. ¿Por qué? Porque nosotros, después del trabajo que estamos haciendo, tenemos que ponerlo, posicionarlo donde se merece. Nosotros jamás, jamás vamos a renunciar y nos vamos a querer poner por encima de la marca Marbella. Eso es una cosa que lo tenemos. Marbella es un paraguas que llega desde Estepón hasta Mija, pasando por Benaví y están y por Monda y por todo el entorno y nosotros estamos debajo de ese paraguas pero cuando nosotros hemos estado yo particularmente hemos estado en las ferias internacionales en Londres, en, eh, en Alemania, en Berlín en Moscú no he llegado a ir pero sí hemos estado en Madrid y además con el apoyo de muchos empresarios y se han dado cuenta aquí la gente que los inversores vienen buscando también San Pedro y tenemos que estar allí para poder hablar con ellos y para poder poner San Pedro donde se merece teníamos que hacerlo. Y este director, yo recuerdo que de los primeros, de los primeros mmm, trabajos, de las primeras cosas que se hizo a través de ahí de turismo, fue a hablar con los con los hoteles del entorno y le preguntaba ¿Dónde ustedes qué hacen? ¿qué le recomiendan a los turistas cuando están aquí? bueno porque vayan a Puerto Banú, que vayan a Marbella, que vayan a Ronda, que vayan, no sé, a Córdoba, a Granada y, y aquí San Pedro, no, no, nada. ¿Saben lo que hicimos? Yo creo que muchos de vosotros no lo sabéis. El año pasado, en el verano, hubo un autobús turístico, un autobús turístico gratuito, donde nosotros le dimos cobertura para que los ciudadanos de San Pedro, los sanpedreños y sanpedreñas, pudieran bajar a la playa y subir y recogerlo, gratuito es decir, que nosotros ya fuimos los que sentamos los precedentes y esa fue la idea inicial para que después Marbella lo hiciese con todo el municipio eso sí porque le estamos sembrando y le estamos dando las ideas para trabajar le estamos marcando las pautas y las directrices ¿qué es lo que se hizo con ese? se puso a disposición de los hoteles iba a los hoteles, recogía a los turistas tanto en el Barceló como en el Cortijo Blanco y los traía aquí y cuando los turistas llegaban aquí, ¿esto qué? pues esto es San Pedro, San Pedro Alcántara ...con el, el, las posibilidades que tenemos desde aquí... ...y desde aquí después se veían de vuelta... ...ellos con sus bolsas de compra... ...con su, eh, su tiempo que han pasado aquí... ...y el ocio que han podido pasar aquí... ...tomando un café o lo que sea... ...hemos traído aquí a la gente... ...hemos traído al turismo que es lo que hemos querido... ...yo creo que eso es otro de los grandes trabajos... ...y seguiremos haciéndolo... ...para seguir teniendo un San Pedro dinámico... ...termino... ...el último reto... ...el último reto que nos hemos impuesto... ...y que bueno, fue a raíz de una visita que nos pidieron, imaginaros vosotros, las AMPAs de Marbella. Las AMPAs de Marbella nos llaman y nos dicen que nos quieren escuchar, a ver qué posibilidades tenemos para darle respuesta a la problemática de los colegios. Y dijimos, ¿que ¿qué podemos hacer por los problemas de los colegios? ¿Pero de qué colegios? Hombre, de los colegios del municipio de Marbella y de San Pedro. dice ah bueno, de Marbella os apoyaremos lo que queráis, de los de San Pedro llevamos trabajando cuatro años. Nosotros nos gastamos más de 100.000 euros todos los veranos en el mantenimiento de los colegios. ¿Qué es insuficiente? Sí. ¿Que se podría hacer más cosas? Sí. ¿Que podemos hacerlo? Lamentablemente muchas veces no. Nosotros, dice, es que aquí hay muchas deficiencias. Sí, pero es que nosotros íbamos con los deberes. El compañero Rafael, llevábamos cinco auditorías así enormes y nosotros ahora a día de hoy sabemos desde hace ya lo, los problemas que tienen cada uno de los colegios. Los problemas de luz. Los problemas de fontanería, los problemas de construcción y los problemas de instalaciones. Cuando ellos vieron eso, ¿sabéis qué comentarios nos hicieron? No es broma, ¿eh? Nos dijeron, oye, ¿podemos hacer una cosa? Dijimos, decir no. Dice, ¿podemos cambiar a los políticos de San Pedro? Nos lo traemos para Marbella y los de Marbella los mandamos para San Pedro. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Y sabéis cuál fue mi respuesta? No hay problema. El 26 tenéis la posibilidad, el 26 tenéis la posibilidad, si apoyáis. Y nosotros, aunque suena a chascarrillo, nosotros recogimos también, porque lo mismo que hemos defendido desde Hacienda todos los intereses del municipio entero y lo seguiremos haciendo, también queremos defender los de los colegios, porque nuestros hijos no tienen problemas, ni los de nuestros vecinos de Marbella tampoco tienen problemas. Y nosotros, ¿qué, qué propuesta fue la que Rafael anoche en el debate con los alcaldables lanzó un reto que no quiso coger el guante nadie. Nadie a excepción del PP. El PP dijo nos apuntamos. Sí, pues súbete al carro porque la propuesta es nuestra. ¿Sabéis cuál es? Le debemos 55 millones de euros a la Junta de Andalucía. El PP lleva diciendo muchísimo tiempo que la Junta de Andalucía tiene que, que poner en valor y todas las infraestructuras tanto de de eh, escolares como la sanitaria, hay que cubrirla. Y dijimos, sí, sin problema. Pues nosotros vamos a exigirle a la Junta de Andalucía que estos 55 millones se queden en nuestros colegios y se queden en los colegios de Marbella, para nuestros hijos y lo de nuestros vecinos. Esa va a ser nuestra última propuesta. mira yo les decía, y creo que, que esto está más claro que el agua, aquí... Lo que ha hecho OSP, un partido de San Pedro ha hecho más por Marbella que todos los partidos de Marbella por San Pedro. Y eso es una realidad como un castillo de grande. Y nosotros cogeremos la bandera de la comunidad escolar e iremos a protestar a la Junta de Andalucía por todos ellos. Mirá. Ya está. Yo solamente me queda daros las gracias, daros las gracias y darle tiempo a mi compañero Rafael para que no os aburráis y os vayáis. Y decir una cosa, que en definitiva vosotros nos disteis la posibilidad hace cuatro años de estar aquí y de trabajar. Y este ha sido nuestro balance, lo que veis en nuestro pueblo, lo que no habéis visto pero nosotros, yo os he contado. Y esto esta oportunidad también se la dieron antaño al Partido Socialista... Salió como salió, también se la dieron al Partido Popular y también salieron como salieron. Queda muy claro que es una cosa, que aquí siempre han venido a recoger los votos y se han llevado los votos hacia otro sitio y nuestros recursos también. Nosotros, este es el balance, es esta plaza y todo lo que hemos descrito aquí y toda esta parafernalia que hemos contado. Y aquí tenemos muy claro, desde aquí tenemos muy claro, y yo tengo muy claro, que nuestro compromiso es contigo. Y por eso digo, hay que votar a OSP. Muchísimas gracias.